Que ya no podré verte sonreír, y no puedo estar contigo ni dejarte ir. Mi ventana está llorando y no estás aquí, porque ahora estás lejos, lejos de mí. Ahora que ya no podré verte sonreír, y no puedo estar contigo ni dejarte ir. Mi ventana está llorando y no estás aquí, porque ahora estás lejos, lejos de mí. Si lo tengo todo y no me siento bien Debe ser que algo me falta y todavía no sé qué Pensé que despedirnos era el camino correcto Y quizás es el correcto, pero en serio, ¿para quién? Para mí que nunca supe hacerte rimas Para ti por no tener que derramar más otra lágrima Para el hijo que no tuvimos en vida Y no tendrá que escuchar a papá y mamá decir malas palabras la vida es tan injusta que deprime Y dejar algo que quieres es mejor que te lastime Así que haré que los recuerdos se me olviden De esa forma duelen menos al momento en que se escriben Dejaré de ver las fotos a tu lado Como si fueran postales para volver este verano Pensaré que nada de esto ha sido en vano Y solo fue un aprendizaje para ser mejor humano Ahora que ya no podré verte sonreír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 Debimos habernos apoyado en los malos momentos y no mirar tus fotos sin llorar por dentro Me quiero escapar de ti pero contigo como quien encuentra cura en el veneno y sigue vivo Sé que no volveré a coincidir contigo ni tú conmigo Hoy es un castigo Extrañarte en este cuarto donde sueños compartimos el cuerpo y alma si tanto nos quisimos Jamás te olvidaré como aprender a caminar pero a caminar contigo si lo tengo que y aunque no me moriré sin tu presencia Tu recuerdo me dio el pésame y tu amor las condolencias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 Debimos abrazarnos y cortar nuestras lenguas, malditos sus insultos, maldigo ese no vuelvas. ¿Quién podrá quererte tanto como yo te quise? ¿Quién podrá borrar todas aquellas cicatrices? Debimos reparar lo que por dentro estaba roto antes de olvidar tu cara porque ya no hay un nosotros.